Me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles un nuevo proyecto del canal de YouTube de Academia Mundo de la Música. Vamos a publicar lección por lección nuestro método de órgano electrónico, instrumento al que también se le llama teclado u organeta. Nuestro método de órgano, al igual que los demás métodos de la academia, tiene más de 30 años de haber sido elaborado y está basado en pedagogía japonesa. Cada concepto teórico se enseñará aplicándolo directamente al instrumento, lo que convierte el hecho de aprender correctamente en un proceso práctico y agradable. Cada canción trae un contenido teórico que lo respalda. Por eso, cuando ustedes ya dominen determinada canción de nuestro método, lo mejor de todo no es que ya puedan tocar esa canción, sino que podrán tocar cualquier canción que tenga los elementos que enseñe dicha canción. El método ha organizado de manera progresiva, de lo más sencillo a lo más complejo. Las enseñanzas teóricas de este método las pueden aplicar a otros instrumentos por la lógica progresiva que encadena todas las lecciones. El secreto para que este método funcione y les dé muchísimos resultados está en la disciplina y en la perseverancia. Amigos, no permitan que pase ni un solo día sin tocar, ni un solo día sin practicar. Con solo 24 horas que no practiquen un instrumento musical, el nivel cae estrepitosamente. Si practican a diario, los resultados se elevarán de manera exponencial. Sin embargo, les aclaro algo. Aunque nuestro método es excelente y ha sido probado con éxito por más de tres décadas, estos videos no reemplazan la presencia de un profesor que comprenda la base teórica que sustente cada unidad. Se necesita que un buen profesor escuche a cada alumno y le corrija sus errores, a fin de que se evite la mecanización y la grabación en la mente de esos errores. Trabajen a diario y propónganse que se van a tardar máximo una semana para dominar a la perfección cada lección. Si estudian todos los días, lo van a lograr. Todo el material escrito de este método lo van a encontrar en nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com en la sección Recursos. Impriman cada lección antes de tocarla. Es muy incómodo tocar leyendo la partitura en un celular o en un computador. No hay nada mejor que imprimir en papel cada partitura. Quiero mostrarles a manera de ejemplo cómo es que cada lección trae un contenido teórico que la sustenta. Los dos primeros ejercicios de reconocimiento de notas van a ayudarles a conocer las primeras notas musicales en el pentagrama y en el teclado. La primera lección enseña varias cosas. Basados en las cinco primeras notas aprendidas en los dos ejercicios anteriores, enseña la primera figura de duración, la negra, lo mismo que el silencio de negra. Los dos primeros acordes, do mayor y sol séptima. La segunda lección trae todo lo anterior y adicionalmente una nueva figura de duración, la blanca La tercera lección trae todo lo anterior y enseña una nueva figura de duración, la redonda Además trae el concepto de frase y a través del uso de ligaduras de fraseo van a aprender a construir frases en sus lecciones La cuarta lección trae el concepto de figuras con puntillo, la ligadura de prolongación y un nuevo acorde, fa mayor la quinta lección trae todos estos mismos elementos y adicionalmente nos enseñará el concepto de antecompás y anacruza. Las ligaduras de prolongación vienen en esta lección de una manera un poco más compleja. Así es como funciona nuestro método. Cada lección trae algo nuevo para enseñarnos o para reforzar los conocimientos aprendidos en lecciones anteriores. Dicho todo esto, es hora de comenzar. Comencemos con nuestra lección cero. Les voy a enseñar los primeros elementos para que nuestro proceso de aprendizaje marche fuerte y robusto, con logros cada día. Vamos en orden y haciendo todo lo necesario para que esta sea una maravillosa experiencia. Vamos a empezar conociendo las notas musicales en el teclado. Este es un teclado de un órgano o de un piano. Tiene teclas blancas y teclas negras. Las teclas blancas tienen los nombres que todos conocemos desde la más tierna edad. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Dónde está cada una de ellas en el teclado? Para ubicarlas usamos como guía las teclas negras del teclado. Las teclas negras van en grupos de dos negras y tres teclas negras. Siempre con la misma disposición. Dos teclas negras, tres teclas negras. Apréndanse esto. Siempre. Siempre a la izquierda de dos teclas negras está DO. Luego de ubicar DO, nos quedará muy fácil ubicar todas las demás notas porque van en el orden que de memoria todos tenemos en la mente. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y de nuevo DO. Es un ciclo constante. Es bastante fácil, ¿verdad? Hay algo que quiero indicarles que no deben hacer. Jamás, nunca, nunca le pongan los nombres a las teclas con papelitos pegados. Ello garantiza que nunca van a aprenderse los nombres de las teclas. Ese truco solo le hará mal a su proceso de aprendizaje. Muy bien, conocido todo esto, vamos ahora a aprender las cinco primeras notas en el pentagrama. Para ello, por favor, impriman el primer ejercicio de reconocimiento de notas. Si no lo han hecho, háganlo en este momento. Yo aquí los espero. Tan solo pongan pausa al video y regresen con los dos ejercicios de reconocimiento de notas impresos. Los vamos a utilizar ahora mismo. Bien, miren con atención el primer ejercicio de reconocimiento de notas. Miren la primera de ellas. Está en medio de dos líneas pero no de las dos líneas de bien arriba del pentagrama, sino en medio de las dos siguientes líneas. Técnicamente se dice así. Miren la nota que está en el tercer espacio del pentagrama. Esa nota se llama DO. Quiero preguntarles ahora, ¿hay más DO en el primer pentagrama del ejercicio? Miren con atención. Sí, correcto, hay otro DO en el primer pentagrama. Ahora en el pentagrama número 2. ¿Cuántos do alcanzan a encontrar? 1 y 2 Hay estos dos do en el segundo pentagrama. Y en el pentagrama 3, hay dos do. Este y este otro do. Pentagrama 4. ¿Cuántos do ven? Sí, hay estos tres do. Y en el pentagrama número 5 hay estos dos DO. Finalmente en el pentagrama número 6 tenemos este DO y este otro DO. Muy bien, miren cómo se escribe RE en el pentagrama. No es la línea que está bien arriba en el pentagrama, sino la que está debajo de ella, es decir, en la cuarta línea del pentagrama. Como se habrán dado cuenta, líneas y espacios del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. En el pentagrama 2, ¿cuántos re alcanzan a ver? Revisen con cuidado. Sí, correcto, tenemos este re. En el pentagrama 3 hay un solo re, es este. Pentagrama número 4, ¿cuántos re encuentran? ¿Cuántos? Ninguno, correcto, ahí no hay ningún re. Pentagrama número 5 encontramos solamente este re y en el pentagrama número 6 ¿Cuántos re encontramos? Tenemos estos dos re. Muy bien. Mi es la nota que está en medio de las dos líneas que están más arriba en el pentagrama, es decir, en el cuarto espacio. ¿Cuántos mi ven en el pentagrama número 2? Solo uno, la última nota escrita en este pentagrama. Vamos con el pentagrama número 3. ¿Cuántos mi ven ahí? Sí, uno, solamente este. Pentagrama número 4. Uno también. Este. ¿Cuántos mi encuentran en el pentagrama número 5? Uno. Este que está al final. ¿Y en el pentagrama número 6? No hay ninguno. Perfecto. Ahora vamos con fa. Fa es la nota que se escribe en la última línea del pentagrama. La quinta línea del pentagrama. ¿Cuántos fa hay en el pentagrama número 2? Correcto. Están estos dos fa. Y en el pentagrama 3... Hay un solo fa. Muy bien. Pentagrama número 4... ¿Cuántos fa encuentran? Bien. Solo hay este fa. Pentagrama número 5... Hay un solo fa. Que es este. Sexto pentagrama... ¿Cuántos fa ven ahí? Miren bien... Solamente un FA, este que les estoy mostrando. Terminemos esta etapa aprendiendo cómo se escribe SOL. SOL es la nota que está por fuera del pentagrama. Se sale por encima del pentagrama y se ubica en un primer espacio adicional del pentagrama. Veamos en el pentagrama número 2 cuántos SOL encuentra. No hay. Muy bien. Pentagrama número 3. ¿Cuánto SOL encuentran? Sí, correcto. 1, pentagrama 4, Ah, también solo hay un sol, pentagrama número 5, un sol también, pentagrama número 6, un solo sol. Perfecto, vamos ahora a leer todas las notas de esta página, una por una, pueden usar como guía las primeras 5 notas que les escribí en el primer pentagrama, a esas les dejé el nombre. Les recomiendo que nunca vayan a escribir los nombres de las notas a lo largo del ejercicio, de las canciones de este método y en cualquier partitura. No es bueno escribir los nombres de las notas. Si lo hacen, van a garantizar plenamente que no se van a aprender los nombres de las notas en el pentagrama nunca. Lean muchas veces las notas de los pentagramas 2 al 6. Si quieren pongan pausa al video y lo intentamos dentro de unos minutos juntos. Practíquenlo muchísimas veces. Yo aquí los espero. Bien, hagamos juntos el ejercicio número uno. Vamos. Vamos a decir solamente el nombre de las notas. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Do. Re, Mi. Fa. Sol. Do. Fa, re do fa do mi sol do fa re mi do sol Do, fa, do, mi, do, sol, do, fa, re, do, mi, sol, re. DO RE FA DO Practiquen este ejercicio hasta que todas las notas las puedan decir a una misma velocidad de manera rítmica Bueno, ahora lo vamos a hacer tocando las notas con la mano derecha ¿Dónde queda nuestro DO en el teclado? Miren con atención los dos primeros DO de nuestro teclado pertenecen a los predios, a los territorios de la mano izquierda. Es una zona que vamos a dedicar para hacer acordes, para acompañar nuestras canciones. Luego viene el tercer DO de nuestro teclado. Este es un DO que más adelante vamos a aprender. Nuestro DO, el que estamos aprendiendo en este ejercicio, es el cuarto DO del teclado. Este que está aquí. Ese DO lo vamos a tocar con el dedo número 1. ¿Cuál es el dedo número 1? Miren este dibujo. En ambas manos el dedo pulgar se llama dedo número 1. En ambas manos el dedo índice se llama dedo número 2. El dedo medio es el dedo número 3. El anular de ambas manos se llama el dedo número 4. Y el dedo meñique es el dedo número 5. Toquen muchísimas veces el ejercicio número 1 hasta que lo puedan hacer de manera fluida, sin correr, sin frenar. Otro consejo técnico. Traten al máximo de no quitar la vista de la partitura. No miren las manos o el teclado para mirar estas cinco notas. Este ejercicio tiene solo cinco notas y nosotros tenemos cinco dedos. Razón por la cual no es necesario que estemos mirando la mano para saber si estamos tocando una nota u otra nota. Hagámoslo. Una etapa más. Vamos a tocar con la caja de ritmo. Van a escoger un ritmo que puede ser cualquiera de la familia rock. Generalmente en, en Yamaha el ritmo 01 nos sirve perfectamente. En Yamaha los ritmos se conocen como styles. En otras marcas pueden encontrarse con el nombre de Rhythms, que es ritmos en inglés. Yo lo voy a tocar una vez con el style número 1 a un tempo de 70 tiempos por minuto. Esto se ajusta con los controles que se llaman tempo más o tempo menos para que la caja de ritmo suene más rápido o más despacio. 1, 2, Perfecto, ahora ustedes tienen que hacer esto mismo. Al principio podrá darles alguna dificultad, pero con la práctica lo van a volver fácil. Todo lo que van a aprender al comienzo con nuestro método les parecerá difícil, pero a medida que practiquen con persistencia, lo van a volver increíblemente fácil. Ese es el único camino, la única manera de lograrlo. Recuerden que no pase ni siquiera un día sin practicar, porque si eso llega a pasar, lo que han aprendido se les olvida. Practiquen esto muchísimas veces antes de que cambiamos de página. Aquí los espero. Muy bien, felicitaciones por este primer logro. Ahora haremos el ejercicio de reconocimiento de notas número 2. Es un poco más fácil porque las notas no están en desorden como en el ejercicio anterior, sino que están en un orden estético, bonito. Están en el orden de una bonita melodía. Hagámoslo juntos. Primero lo harán, lo harán conmigo bastantes veces y luego lo harán ustedes solos. Un, dos, tres, cuatro... Bien, así les tiene que sonar. Primero practiquenla con la caja de ritmos apagada y luego que lo hayan practicado muchísimas veces, lo pueden hacer colocándole el ritmo número 01 a un tempo entre 50 y 60 tiempos por minuto. Vamos, pues. 1, 2, 3, 4, ¡Mis felicitaciones! Una vez hechos estos dos ejercicios podrán comenzar con la primera canción de nuestro método, se llama Mi Primer Tema. Las notas de la melodía son las mismas del ejercicio de reconocimiento de notas número 2. ¿Pero qué más le ven a la partitura? Sí, nos aparece la primera figura de duración que vamos a aprender, la negra. Las negras son unas bolitas rellenitas por dentro con un palito que se llama plica. La negra es la figura de duración que vale un tiempo. Cuando toquen negras, cuenten con cada una de ellas hasta llegar a uno. Suena curioso, pero es verdad. Es que hay otras figuras que van a aprender muy pronto que valen dos tiempos, o tres, o cuatro, o más. Esta se llama negra y vale un tiempo. Cuando encendamos la caja de ritmos, en el, con el ritmo 01 a un tempo entre 60 y 90 tiempos por minuto, cada uno de estos golpes que se deja escuchar es una negra. Tenemos que tocar esa melodía imitando los golpes de la caja de ritmos. Hay algo más. La partitura está dividida en unas secciones que se separan por una línea que atraviesa el pentagrama de arriba a abajo. Si ¿Sí ven que esas líneas demarcan unos cajoncitos? En cada pentagrama hay dos cajoncitos de esos. Esos cajoncitos se llaman compases y los compases se enumeran. Por eso aparecen esos numeritos al comienzo de cada pentagrama. El primer pentagrama tiene los compases 1 y 2. El segundo pentagrama tiene los compases 3 y 4. El tercer pentagrama tiene los compases 5 y 6. Y el cuarto pentagrama tiene los compases 7 y 8. Pero miren con cuidado el compás 4. Tiene un signito como raro en el segundo tiempo. Y en el cuarto tiempo también. Es como una culebrita. ¿Sí ven? Ese signo se llama silencio, silencio de negra, vale tanto como cualquier otra negra, pero en silencio, no tocamos nada con la mano derecha cuando nos aparece este signo, durante un tiempo. Voy a tocar la melodía de mi primer tema con el style 01 a un tempo de 65 tiempos por minuto y luego ustedes van a empezar su práctica con esta primera canción, vamos tronco ustedes van a tocar primero lo harán sin caja de ritmos pero aunque esté apagada la caja de ritmos ustedes tienen que tocar todas las negras a una velocidad constante y estable sin correr sin frenar cuiden los silencios que hay en el compás número 4 y en el compás número 8 de nuestra primera canción vamos a empezar a ponerle los acordes de acompañamiento los acordes son tres o cuatro notas que vamos a tocar simultáneamente con la mano izquierda mientras que la derecha hace la melodía este es el primer acorde que vamos a aprender se llama do mayor se representa por la letra c es la misma C que ven en los compases 1 3 5 7 y 8 háganlo muchas veces con los dedos que dice la gráfica Sol con el dedo número 5, Do con el dedo número 2 y Mi con el dedo número 1. Póngalo muchas veces y luego quitando las manos del teclado, recogen los dedos para que se aprendan el camino y graben esa posición en su mente. Bien, hagan esto muchísimas veces. Perfecto, como ya hicieron muchísimas veces Do mayor, ahora vamos a aprender el segundo acorde. Se llama Sol 7 o Sol 7. Se hace así dedo número 5 en Sol, dedo número 3 en Si y dedo número 1 en Fa esta es la manera sencilla de hacer el acorde Sol 7 hay otra que más adelante les voy a enseñar con 4 notas en lugar de 3 vamos a hacer muchas veces el acorde Sol 7 Una vez hayan hecho el acorde sol 7 muchas veces, es el momento de practicar el cambio. Do, sol 7, do, sol 7. Hacer el mismo acorde muchas veces no da tan buenos resultados como hacer el cambio de esos dos acordes. Hacer Do mayor, luego Sol 7 y repetir ese cambio muchas veces. Lo difícil lo vamos a volver fácil de una sola manera. Practicando, repitiendo. Usen esas estrellitas que están abajo para guiarse. C es Do mayor. G7 es Sol 7. Van haciendo el cambio y van avanzando con la vista, eh, siguiendo el camino que nos dejan esas estrellitas. Consejo técnico: no miren los dedos al hacer el cambio de acordes. Otro: no levanten los dedos demasiado. Al cambiar de un acorde a otro, los dedos se van directamente a su nueva posición y levantarlos, alejándolos del teclado, no debe hacerse. En los instrumentos musicales impera la ley del menor movimiento. Hay que mover las manos o los dedos lo menos que sea posible. Practiquen este cambio varios miles de veces, hasta que les suenen los acordes sin tener que pensar en la ubicación de cada dedo. Son movimientos que se mecanizan con la repetición, con la práctica. Vamos. Amigos, ustedes ya saben que el contenido de este canal vale muchísimo la pena. No olviden suscribirse, señalar el dedito gordito mirando para arriba y señalar la campana para que YouTube les avise cuando les hayamos subido material nuevo. Muy bien, estamos llegando al final de esta primera lección. Están preparándose para hacer su primera entrega final. La primera lección quedará entregada cuando ustedes puedan tocar la melodía con caja de ritmos y con acordes. Voy a tocarla una vez más para ustedes y ustedes se van a dedicar a practicar con todos los elementos tantas veces como necesiten hasta cuando ya terminen de hacer la melodía con caja de ritmos y con acordes. En ese momento pueden tomar un lápiz y escriben en su hoja entrega final y le anotan la fecha. Le ponen la fecha del día que la entregaron y eso les va a servir de guía para ver cuánto se demoran con cada lección. Si desean contactarnos para clases, para cualquier pregunta, pueden hacerlo a través de nuestro correo info.academiamundodelamusica.com.